Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. muy bien. Entonces ahora vamos a sentarnos de forma cómoda y poco a poco sentir el cuerpo relajándose. Regresando a la y a la hora. Y voy a mover suavemente mi cuello. De un lado hacia otro, despacito, tranquilamente. Ahora adelante y hacia atrás. Ayudándome a aflojar tensiones, a soltar todo eso que se es ha acumulado en mis hombros y en mi cuello. Y así... Voy a volver a sentirme aquí, ahora. Sentir al cuerpo. Inhalando profundo y suavemente exhalando. Permitiéndole. a los músculos del cuerpo relajarse empezando por mi cabeza acumulado tantos pensamientos y situaciones aquí ahora es un oasis de tranquilidad donde puedo soltar todo eso en este instante no necesito resolver nada así le regalo este instante de tranquilidad de calma de paz permitiéndole a mi frente, a mi rostro, a mi nuca y a toda la cabeza, sentirse liviana, como si en ese instante se hiciera una burbuja en el tiempo, donde puedo estar tranquilo, tranquila. Mi cabeza se siente de nuevo libre, liviana. Ahora voy a sentir mi cuello y mis hombros. Donde normalmente se acumula tanta tensión, recibiendo esta energía tranquilizante, relajante, desde el corazón, desde el alma, sentir esa tranquilidad y paz. Alcanzando los músculos de mi cuello y mis hombros, como un masaje espiritual, liberando tanta tensión acumulada, se vuelven a sentir suaves, tranquilos cada vez más profundamente relajados. Ahora mi atención va descendiendo por mis hombros hacia los brazos, las manos y el torso de mi cuerpo. Todos los órganos que tiene este maravilloso cuerpo que se encuentran en esta parte central y sentir al cuerpo poco a poco recibiendo esa ducha de paz tranquilidad calma Cada órgano, cumpliendo su función indispensable, en calma, relajados, en paz. Ahora, mi atención desciende hacia la cadera por mis piernas las rodillas, las pantorrillas, hasta llegar a mis pies. Y dejo que esa energía tranquilizante relaje cada músculo del cuerpo. Ahora no queda ni un solo rincón. Donde no haya llegado esta energía fresca, agradable, tranquila, el cuerpo agradece y se siente como cada fibra de los músculos van recibiendo ese agradable masaje espiritual de paz de serenidad de si la energía de la materia misma se recarga de estas agradables emociones quedando tan liviano el cuerpo en un profundo estado de relajación ahora mi atención puede ir fácil y tranquilamente hacia mi mundo interior ese agradable lugar donde tengo acceso cada vez que quiero este espacio en mi mente donde nada ni nadie me puede perturbar me siento allí donde el alma se siente absolutamente cómoda yo soy mucho más que solo este cuerpo mi identidad es mucho más profunda e ilimitada que solo las cosas que hago las situaciones que afronté y la forma en que las afronté son enseñanzas pero no son lo que me define mis errores mis sufrimientos son aprendizajes que llevo en el alma pero que no necesito cargar con el sufrimiento yo soy un alma mucho más que solo este cuerpo soy energía espiritual consciente sutil Eterna, y lo que soy yo es único y especial. Hoy, ahora puedo sentir en mi corazón la madurez la estabilidad y la fuerza que se han ido desarrollando en mi ser gracias a todo eso que viví. Pero en realidad todo lo que la vida trae son papeles que cumplo como un actor o una actriz. Usando el cuerpo como mi traje, y lo que soy en realidad es esta alma especial, soy originalmente paz y en este segundo. Puedo volverme a sentir como si mi corazón, mi mente y todo lo que soy volviera a recordar mi naturaleza original del alma. Es esa paz total, mi mente se va sanando en el silencio y voy recordando que el alma su lugar de residencia es ese hermoso espacio espiritual del Nirvana de la tierra más allá del sonido el cielo Arandam, y puedo regresar allí con mi corazón allí soy solo un alma radiando paz plena pura cristalina mi mente allí, ya no necesita ni siquiera pensar. Allí, solo soy, calma natural, tranquilidad profunda, y una paz eterna, inquebrantable, Allí, en el cielo, de donde provengo, donde todas las almas de este mundo venimos, se siente absolutamente bienvenida. veo, experimento, siento, a todas las almas aquí, en una armonía, insacudible, cada alma, tiene su propio espacio, su propio papel y es importante, y en el centro de todas nosotras las almas está el director de la orquesta, el más dulce ser supremo, el alma eternamente amorosa, benefactora. eternamente pura el alma capaz de amar a todos y a todo, a pesar de tus errores y de las decisiones que hayan causado sufrimiento la visión que el alma suprema tiene hacia mí no se queda atrapada allí, ve, reconoce y ama, ama profundamente lo que soy, lo que he sido y lo que seré y logra amar de esta forma espiritual, inagotable, infinita, a todas las almas de este mundo. Y puedo sentir ese amor nutriendo a la humanidad. Su amor le da sentido a mi existencia. Y despierta ese recuerdo profundo en mi memoria. Yo busqué este amor por tantas partes, en tantos seres, en tantos lugares. Pensé que no existía, pero hoy, aquí, ahora, me estoy volviendo a experimentar, yo soy, un alma cercana a la fuente, siento su abrazo, Siento su amor como una protección a mi corazón. Y su cariño especial, su visión hacia mí, es verme libre de todas estas preocupaciones que he acumulado. Respeta mis decisiones. Y me acompaña, me acompaña de forma incógnita, guiándome con amor, poniendo en la vida señales para que yo logre escoger y liberarme de tanta confusión. Todos los seres en este planeta formamos parte de una enorme familia. Todos somos parte. No hay ni una sola alma que sobre. Puedo sentir ese amor espiritual que nos une y nos conecta a todos, con la fuente suprema, con Dios, y sentir su amor trayendo esperanza a mi corazón. Yo soy un instrumento en este mundo, yo tengo una misión por cumplir, y cuando logro silenciar la burla de tanta negatividad, en este profundo silencio del alma, puedo sentir en mi corazón recordar quién soy yo, el alma que desempeña un papel único y especial en la humanidad. Tomar directo de la fuente la paz, la guía sabia, la esperanza, la fortaleza, la calma, la armonía. Así las cosas que escucho, que solían herirme y perturbarme, solo entran por un oído para salir por el otro. Y ya no las llevo en el corazón. Porque hoy, ahora, aquí. Con este amor cercano de mi guía supremo, puedo sentir lo que soy yo, más allá de mis errores y el sufrimiento, lo que realmente soy, un alma de paz única, sentir en mi corazón reconocer quién soy yo y soltar, no necesito pensar tanto aquí en el silencio, aquí en este espacio de pureza, mi corazón el alma y la guía sabia del alma suprema me ayudan a entender lo que debo hacer. Yo soy un instrumento, entrego mi vida, entrego mi corazón a Dios y así permito que use lo que necesite de mí para ayudar a traer paz para ayudar a traer amor y esperanza en medio de tanta oscuridad en este planeta y como un instrumento yo no estoy a cargo solo me hago disponible desde el corazón y dejo que ese amor fluya, que esa paz vuelva a reinar en mi corazón y traer una atmósfera tranquila, amable y calma ¿no? a mi vida, a mí y a mi alrededor, sentir que todo lo que he vivido hasta ahora, estaba bien, aprendí de todo eso, que todo lo que estoy viviendo ahora, está mejor, y que yo, en este silencio de paz, voy construyendo un futuro que será muchísimo mejor. Lo que va a venir estará muy bien, porque tengo a mi compañero eterno, a mi guía conmigo. Siento que la humanidad, aunque está atravesando un espacio de oscuridad y miedo, tiene su amanecer muy pronto por dormir. Y con esta esperanza latiendo en mi corazón sintiéndome un instrumento de paz para el mundo, poco a poco, voy a volver a sentirme en este cuerpo, en la silla donde estoy, si tenía los ojos cerrados, los abro, Oh, ¿cómo se sienten? ¿cómo están? ¿Me lograron estar un ratito sin preocupaciones entonces para terminar tenemos nuestro librito tradicional a ver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 entonces el principio básico es amor mutuo y consideración basados en una autoestima que no depende de los demás para resguardarte de esta vulnerabilidad mantén tu atención enfocada en tu interior en esta experiencia espiritual de orgullo puro si permaneces centrado en tu autorrespeto elevado no te dejarás perturbar por aquellos que te rodean. Pregúntate sin cesar. Jeje, fe, y esto lo salió así. La pregunta que estabas haciendo en las meditaciones: ¿Quién soy yo? ¿Cómo respondería mi personalidad espiritual a este hecho o a esta persona? Esto te ayudará a centrarte más y te permitirá disfrutar los esfuerzos exitosos de los demás.